Tras la sanción impuesta a la cervecería nacional por procompetencia, el comerciante franco-macorizano Eufemio Vargas la catalogó como excesiva al momento en que consideró podrá ser un referente para empresas que pretenden aprovecharse de su posición para hacer competencia desleal. Sí, la, aquí en República Dominicana procompetencia está aplicando la ley internacional de monopolio. Eh, que si sí sanciona realmente a las empresas que usan el monopolio para eh, ir, por eso dice pro competencia, para ir en competencia desleal con los competidores creo que la multa fue exagerada también creo que la compañía va a apelar eso y eso llegará a un promedio pero es una alerta a las grandes empresas sobre el monopolio que el monopolio también a veces es extorsión, si tú no me compras esto no te vendo esto y eso, esa ley existe. Explicó además que dentro de su larga experiencia como negociante no ha detectado accionar sancionable de la empresa cervecera. Es accionar en algunas empresas pero yo no creo que cervecera lo esté haciendo ¿Por qué creo, no creo que lo esté haciendo? Lo que pasa es que hay competencia entre empresas y por eso so, ahí hay muchas empresas que quieren que, que, que ataquen la, a, a la cervecería para porque es su competidor que lo debiliten. Pero realmente yo tengo, yo estoy comprando a la cervecería nacional dominicana desde el año 62. Y nunca a mí me han dicho, cómpreme esto, si no me compras esto no te vendo lo otro. No, vienen y presentan su catálogo y usted compra lo que usted quiera. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.